Hola, ¿cómo están mis hermanos? Estaba navegando por TikTok y me encontré con el siguiente video donde muestra un caso de una chica en TikTok que supuestamente podría estar secuestrada y siendo obligada a subir videos. Al parecer a la muchacha se le nota bastante incómoda, bastante espantada y no sabe cómo actuar ante las cámaras. La persona que subió el siguiente video menciona que pudiera estar siendo presa de personas que estuvieran utilizándola con fines extraños. Vamos a ver el video y después veremos los videos de esta chica llamada Sara. Lo acabo de investigar. ...lo que acabo de observar en el video de esta chica, es que aparte de que la forzan a hacer esos videos tan perturbadores, porque a mí se me hacen perturbadores, la persona, su mamá o su parejo, quien sea que la tenga secuestrada en ese lugar, o prisionada, o lo que la forcen a hacer videos para sentir placer, etcétera, El creador desactivó los comentarios... Este creador ha desactivado los comentarios No, no, nada más en este En este video también En este también En este video también lo desactivó Y este Por no decir que todos estos videos Todos los videos donde forzan a esta chica A hacer estos videos Que a mí me perturban, su cara me perturba cuando la forzan Absolutamente todos los videos Están desactivados No puedes descargar los videos Y nada ¿Por qué? I'm gonna you Si sí notamos que en varios de estos videos la muchacha baila de una forma extraña como sintiéndose incómoda, como pareciendo estar obligada sin embargo también no podemos señalar eh, que realmente esté pasando por algo malo creo que también la persona que hizo ese video sobre el caso de Sara está siendo muy muy tendenciosa, está siendo muy amarillista, sensacionalista y está proyectando algo que quizá no es, que sería un rapto, un secuestro, una obligación por parte de personas con malas intenciones. He estado investigando más acerca de este caso, tratando de encontrar algunos elementos dentro de los videos de esta chica y descubrí algo que esta persona no se dio cuenta y es que la chica tiene videos con su familia. Yo creo que si estuviera siendo obligada a hacer estos videos y demás no saldría en la cara de sus familiares. Vamos a ver algunos de los videos donde salen sus familiares y donde vemos que está muy bien con su familia. Veámoslo. Me parece que el hombre que realizó ese video señalando el caso de Sara fue muy prejuicioso. Eh, se nota que a lo mejor Sara tiene quizá un problema mental, eh, que tenga un ligero retraso mental quizá, puede ser, tenga algún tipo de enfermedad o tenga algún otro padecimiento. Sí parece que a ella le cuesta trabajo pero se ve que en los videos en realidad lo que está haciendo es divertirse, aunque no lo parezca, entonces por lo tanto pues estos videos no tienen nada de malo, no tienen nada que ver con un secuestro ni mucho menos, creo que los comentarios que los han desactivado se trata solamente por el hate que ha llegado, por precisamente estas, eh, estos pensamientos de que ella se encuentra en algo malo, pero simplemente es eso que quizá ella no tiene la capacidad para moverse de una forma diferente ni de expresar su felicidad con, con la sonrisa ni con los ojos así que solamente es contenido normal de una chica que los está subiendo y que quiere divertirse como muchos otros en TikTok no hay que ser prejuicioso si alguien no baila bien, si alguien no sonríe cuando baila No tiene por qué ser motivo de ser señalado como secuestrado o secuestrada Así que hay muchos investigadores y muchos prejuiciosos ahí en redes sociales Que de todo sacan alguna conspiración Este es uno de los casos, me parece que el caso este de Sara No es ningún caso de preocupación Simplemente de un prejuicio Y que simplemente con hacer un video con musiquita de misterio y metiéndole alguna conspiración a algo ya parezca que es verdadero pero no no es así no se dejen engañar gente recuerden que me pueden mandar sus evidencias paranormales sus relatos sus experiencias extrañas y demás a mi correo oxlacooficial@gmail.com o a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla todos los días recuerden que hago una transmisión en la noche, así que los espero, donde tendremos invitados o hablaremos de ciertos temas o revisaremos lo que ustedes me mandan al correo. Mi nombre es Oxla Castro y juntos somos la Legión OTLAC. Mañana los espero con un nuevo video.